Cuando entras en Europa, al o sea, principal el error que tiene la gente que, que viene de Estados Unidos y empieza en, en Europa, es enfocar Europa como, como un mercado. ¿no? Eh, bueno, digo Europa, eh, eh, EMEA, Que ¿no? es Oriente Medio y, y África. Entonces dicen, pues, pues nada, contratamos a gente y que, que vayan a por, a, a por EMEA. Eh, y luego se dan, se dan cuenta de decir, ostras, es que Francia es muy diferente, que Italia es muy diferente, que, que Sudáfrica es muy diferente. Entonces, yo siempre que, que, que empiezo en un rol que tiene un, un scope de Europa, digo, vale, ¿cuáles son nuestros principales dos, tres mercados? Y vamos a hacer esos mercados lo mejor posible, o sea, vamos a, a ser expertos y marcas conocidas dentro de esos mercados. En, en Canva, esos tres mercados, eh, no, hay, no hay ninguna sorpresa porque son los, los que suelen seguir las compañías, ¿no? que son Alemania, Francia y, y Reino Unido. Eh, a medida que, que vayamos...